Es muy simple, si quieres ser mejor que el 99% de los jugadores, entonces tienes que aprender algo que el 99% no han aprendido, y esto es a controlar sus emociones. Soy Blink y soy Performance Coach, me dedico a ayudar a jugadores de eSports a mejorar su rendimiento aplicando la evidencia científica de áreas como la nutrición, la psicología, el ejercicio y mucho más. En este vídeo colaboración con Mercy Place os vamos a explicar cómo podéis calmar vuestros nervios mientras estáis jugando para poder centraros al 100% y ganar más partidas. Lo primero, para poder combatir el problema de los nervios tenemos que entender por qué nos ocurre. Hay varias teorías en la psicología del deporte que explican por qué incluso los deportistas más profesionales juegan peor bajo presión o se ponen nerviosos. Existe la teoría de la distracción y la teoría del autoenfoque. Las dos, aunque empiezan en lugares distintos, acaban en el mismo problema, el centrarse en estímulos que son irrelevantes para la tarea que estamos realizando. La teoría de la distracción nos cuenta que a los jugadores bajo presión tienden a centrar su atención en los pensamientos negativos como consecuencia de la ansiedad que están experimentando. Esto en el LoL te pasa cada vez que la partida se pone difícil y empiezas a pensar en lo importante que es esta partida o cómo de mal o bien estás jugando. Cuando empiezas a prestar atención a estos pensamientos es cuando tu rendimiento comienza a disminuir. Esta teoría también describe los estímulos externos como causa del bajo rendimiento. Por ejemplo, mirar y usar el chat para cosas irrelevantes, centrarse en lo que están haciendo los compañeros, etc. Por otro lado, la teoría del autoenfoque describe a los jugadores que bajo alta presión y ansiedad empiezan a sobreanalizar las acciones que están realizando y esto causa que habilidades que normalmente sean automáticas las intentemos hacer de forma manual. En otras palabras, cuando estás bajo presión y comienzas a pensar en cómo hacer el combo de Riven que ya has practicado mil veces. El hecho de pensar cómo lo vas a hacer se ha demostrado que empeora el rendimiento. La mayoría de jugadores no saben cómo gestionar estos pensamientos y sensaciones. Ocurre una mala jugada y se quedan comentándola en su mente. La botlane muere 2 vs 2 y se distraen. La partida es su promo y crean expectativas que los distraen de la partida. Por ejemplo, hacemos una mala jugada y nos castigamos por ello mentalmente, con pensamientos del estilo de… ¡Qué mal estoy jugando! Esto ataca a nuestra autoestima y comenzamos a cuestionar nuestra propia habilidad. Nos ponemos nerviosos y nos sube el ritmo cardíaco. Esto hace que luego se generen pensamientos del estilo de uff, me estoy poniendo nervioso, lo cual hace que te suba incluso más el ritmo cardíaco, te suden las manos y comiences a jugar mucho peor. Tenemos que entender que hay dos tipos de ansiedades. La ansiedad cognitiva o psicológica los pensamientos de preocupación sobre nuestro rendimiento, las expectativas, etc. y la ansiedad somática o la fisiológica. Estos son las sensaciones, la frecuencia cardíaca alta, el sudor en las manos, la tensión muscular, etc. Ya que ambas están relacionadas y afectan a nuestro rendimiento, vamos a analizar varias técnicas para combatir ambas. Os propongo primero varias rutinas de prerendimiento que os ayudarán a aliviar la ansiedad fisiológica durante partida. Una de ellas es la respiración fisiológica, la cual ya he explicado cómo hacer en este vídeo de aquí. El resto de rutinas para ayudaros con la ansiedad durante partida os las comentará Mercy en su vídeo. Por otro lado, existen varias soluciones que podemos aplicar para volvernos más resistentes a la ansiedad y a los nervios, y que no nos afecten tanto cuando aparezcan en nuestra próxima partida. La primera de la que os quiero hablar es la aclimatación. En el estudio mencionado antes, se analizaron varias intervenciones de aclimatación donde el objetivo era adaptar a los individuos a la presión y sus efectos. Lo que hicieron fue inducir leves condiciones de ansiedad en los jugadores durante sus sesiones de práctica, para que se volvieran resistentes a la ansiedad. Para ello, probaron las siguientes opciones. Grabar a los jugadores mientras practicaban, diciéndoles que los iban a grabar. Decirles que sus entrenadores iban a juzgar sus repeticiones para determinar su sitio en el equipo. Darles recompensas monetarias u de otro estilo si jugaban bien. Ponerles castigos si jugaban mal. Poner a gente en el público durante las sesiones de práctica, sobre todo a los entrenadores y los managers. Simular competición. Y luego combinar todos estos factores en un solo entrenamiento. Para aplicar esto a League of Legends puedes intentar hacerlo de esta manera. El streaming es una gran manera de inducir presión si nunca lo has hecho. El hecho de tener un público mirándote y juzgando tu rendimiento crea una situación de presión controlada. Con el tiempo irás aclimatándote a la presión y estarás más cómodo. Como alternativa a hacer streaming si es algo que no deseas hacer, entonces simplemente métete a Discord con tus amigos y comparte pantalla para que te vean jugar. Si quieres subir un poco la presión, siempre puedes hacer apuestas, ya sean monetarias o de otro estilo, con tus amigos. Ya sea un castigo monetario u otro distinto. Por ejemplo, puedes forzarte a hacer 10 flexiones cada vez que mueras en partida. Si no tienes amigos con los que entrar a Discord, siempre puedes grabar las partidas por tu cuenta. Y si quieres, incluso las puedes mandar a mi Discord para que la gente las vea. Esto nos ayudará a combatir la ansiedad fisiológica y a que nos volvamos más resistentes a ella. Pero no practiques siempre de esta forma, ya que en los estudios se ha visto que distraer al atleta con estos cambios o variaciones en su entrenamiento puede disminuir o empeorar el aprendizaje. La próxima herramienta para jugar mejor bajo presión es la meditación. Y antes de que me digas que esto no funciona para ti, escucha lo que mi amigo Mercy tiene que contarte. La meditación, güey, simplemente es calmarte tantito, güey. Aflojar el ano. ¿Sabes? O sea... Aflogar las pompis, güey. Es un momento de tranquilidad, güey. Te relajas, güey. Pones aquí voz de macho. Respiras. Cierra los ojitos. Y piensas en un mundo mejor, tu lugar feliz. Por ejemplo, mi lugar feliz es la tienda de dildos. La meditación ayuda a entrenar el control de la atención. Y como has podido ver en los estudios anteriores, es de tremenda importancia para jugar bien bajo presión. No hace falta que seas un monje y andes meditando varias horas cada día durante años. Los estudios demuestran que incluso personas que nunca habían meditado en su vida reciben mejoras en su control de atención, memoria de trabajo y regulación emocional. Y aunque la meditación es un hábito que hay que desarrollar y cultivar para sacarle el máximo beneficio, se ha visto en este estudio científico que incluso con una sola sesión de meditación, los participantes tuvieron mejoría en su control atencional y en su tiempo de reacción. Una manera a corto plazo de aplicar la meditación es cuando mueras en partida y estés con la pantalla en gris. Simplemente cierra los ojos y centra toda tu atención en la respiración durante esos 15-20 segundos que estás respawneando. Utiliza estos segundos que tienes de respawn para devolver tu estado mental al nivel óptimo. Esto te ayudará a reorganizar los pensamientos y estar más concentrado en la partida. También podemos utilizar la meditación entre partidas para recargar nuestras pilas y aliviar el tilteo. Después del agotamiento del ego, es decir, de habernos castigado por haber fallado o experimentar presión del exterior por haber fallado, la meditación de 15 minutos resultó efectiva para volver a nuestro estado óptimo de rendimiento. Esta es la razón por la que recomiendo la meditación entre sesiones de práctica, ya que a veces tenemos una mala partida y para evitar que arrastremos a la próxima partida esa negatividad, una simple sesión de meditación de 10 a 15 minutos nos deja completamente nuevos para seguir entrenando. La meditación trae un sinfín de beneficios, y si quieres aprender cómo empezar a meditar, te dejo este vídeo de aquí donde te explico cómo empezar con la meditación más básica. La revaluación cognitiva es una técnica de psicología que se basa en resignificar un evento para cambiar nuestra respuesta emocional a este. Esta técnica nos va a venir bien para trabajar los pensamientos negativos en partida que nos distraen y contribuyen a la ansiedad. Ahora te quiero explicar cómo puedes utilizarla para jugar mejor bajo presión. Cuando estés en partida, verás que aparecen una gran cantidad de pensamientos, y no siempre puedes atender a esos pensamientos o analizar su validez, por lo cual estos se acumulan. Lo que quiero que hagas es que nada más termines la partida, apuntes todos los pensamientos negativos que hayas tenido, aunque solo te hayan distraído un poquito. Por ejemplo, pensamientos comunes que tienen las personas que se ponen nerviosas son los siguientes. Esta partida es muy importante, necesito ganarla. Si me sale mal la siguiente jugada, seguro que perdemos. Me están outplayando todo el rato. Cuando hayan pasado unas horas o incluso un día entero, siéntate para reevaluar esos pensamientos que has apuntado. Lo que tenemos que hacer es cambiar su significado y entender si estos pensamientos son lógicos. Trata de identificar si estás utilizando alguna distorsión cognitiva, como el pensamiento polarizado o la proyección. Si necesitas ayuda para realizar la reevaluación cognitiva, te propongo tres métodos que te ayudarán a hacerlo. La idea es utilizar las siguientes preguntas para ayudarnos a evaluar los pensamientos. Preguntas del tipo ¿Cuál es la evidencia a favor y en contra de este pensamiento? ¿Estoy basando este pensamiento en hechos o en sentimientos? ¿Está en blanco y negro este pensamiento o es la realidad más complicada? ¿Estoy malinterpretando la evidencia o haciendo suposiciones? En cada pregunta pon al menos 1 a 3 minutos en responder. No respondas rápidamente y de forma emocional o el ejercicio no tendrá sentido. Es decir, dejar de catastrofizar con tus pensamientos. Muchas veces pensamos en las peores situaciones y exageramos la realidad. La idea de esta técnica es realizar preguntas del tipo ¿Y si? Por ejemplo, ¿Y si pierdo la partida? ¿Y si pierdo la promo? ¿Es de verdad tan malo? ¿Qué pasaría si pierdo la promo? Este tipo de preguntas ayudan a entender que incluso el peor escenario posible es gestionable. La idea de esta técnica es reunir evidencia a favor y en contra de tu pensamiento y actuar a la vez como la defensa, la acusación y el juez en este juicio. Esto nos ayudará a encontrar pensamientos racionales para describir la situación y a despegarnos emocionalmente de nuestros pensamientos. Evita las interpretaciones, suposiciones u opiniones durante el ejercicio. La idea es analizar si estos pensamientos son racionales o si nos estamos dejando llevar por las emociones. Esto nos ayudará a trabajar la ansiedad cognitiva y la próxima vez que aparezcan pensamientos de este estilo reaccionaremos de forma distinta a ellos. Y ahora Mercy os va a comentar sobre la teoría de la autopresentación. A ver... La teoría de la autopresentación. Los humanos, mira, fíjate que los humanos tenemos una percepción propia y una que mostramos a los otros güeyes, ¿sabes? O sea, lo que muestras a los demás, lo que ellos ven, ¿sabes? O lo que tú quieres hacer que vean, ¿vale? Lo puedes aplicar a ti mismo. Es como seleccionar un perfil diferente para cada cosa. Me refiero, en la escuela eres un chico ugu, uh, ¿ok? Eres un chico ugu uh, tímido. En tu casa eres eh, un hacker. ¿Vale? Y jugando a LOL, eres faker. De esa manera de que de, tú creas un perfil psicológico en tu cabeza, güey. Te metes en tu cabecita y te imaginas o te intentas hacer creer que dentro de ese juego o dentro de la situación de estoy jugando LOL, soy faker, soy como faker. En la escuela no das ese ancho, en la casa no das ese ancho, en el trabajo no das ese ancho, pero jugando LOL, sí eres ese.